¿Qué haría usted por un iPhone 11? Bueno, eh, 12 mil pesos. ¿Están barato? Sí. ¿Usted buscaría 12 mil pesos para comprar un iPhone 11? Sí, señor. Muchas gracias. Nada. Nada, nada. O sea, ahora que esos teléfonos están bonitos. Trabajar. Para conseguirlo, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué haría usted por un iPhone 11, Java? Dime. Trabajar y ponerme a comprar los permisos. no tengo el dinero para comprarlo. No, eh. no, no. no. Es eh, de verdad. que haría usted por un iPhone 11? Pues bueno, nada. Trabajar y comprarlo con mi dinero. Okay. ¿Eso es, lo que, se ¿Es lo que se hace? Claro que sí. ¿Qué harías tú para conseguir un iPhone 11? Un iPhone 11. Lo primero que yo haría es nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no, no me interesa. Porque yo estoy bien con mi celular, porque yo sé que mis condiciones no ameritan lo, el presupuesto para yo poder con iPhone 11. Que, que te guste el tuyo. Me gusta el mío. ¿Por el 11 trae tres cámaras? No, que traiga tres cámaras no me, no me satisface. Tú ves, porque yo creo que con una yo basta. Con una tú resuelves. Claro. Excelente. ¿Qué haría usted para conseguir un iPhone 11? Eh, yo no había nada porque no me gusta el teléfono. ¿Usted lo ha tenido el teléfono? No, mi, mi novio sí. No, no, no, no. Pero no me gustó. Un saludo a su novio. ¿Qué haría usted por un iPhone 11? No, yo trabajaba duro hasta conseguirlo. Trabajaba honestamente. Honestamente trabajar, Pero está bonito ese teléfono, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias. ¿Qué haría usted para conseguir un iPhone 11? Nada. Trabajar. Gracias. ¿Usted para conseguir un iPhone 11? Nada. Trabajar. ¿Trabajar para conseguirlo? Claro que sí. Pero cuesta mucho. Bueno, no lo tengo entonces. Muchas gracias. ¿Qué haría usted para conseguir un iPhone 11? Padre amado. Atención, padre amado. Para conseguir un iPhone 11 Bueno, yo supongo que la cosa que uno quiere Uno la consigue trabajando De la, de la manera correcta supongo Está, está, muy, está muy caro el iPhone 11 ¿Cuánto es que vale? Ciento y pico ¿De qué? ¿Ciento y pico de qué? De miles hmm. iPhone 11 ¿Qué haría trabajar? Bueno Yo supongo, bueno, lo que lo que te dije Si tú necesitas algo, material trabaja para comprarlo Muchas mucha gracias. Sea, sea lo que sea. ¿Qué haría usted para conseguir un iPhone 11? Ni nada, porque yo tengo uno. El iPhone 11 trae tres cámaras. Ah, pero yo necesito uno, además, permiso. Ay, muchas gracias. ¿Qué haría usted para conseguir un iPhone 11? Trabajar con esfuerzo. Con mucho esfuerzo, porque cuesta, ¿verdad? Claro. <risa> bueno, trabajaría ya bien duro, porque es un gusto que me daría y para estar tengo que satisfacerlo. Un gusto caro demasiado. ¿Qué haría usted para conseguir un iPhone 11? Nada. Nada. ¿Qué haría yo? Dígame, por favor.